Estamos con eh, la entrenadora del Lautaro de Buin, Paola Mendoza, que también fue importante en este triunfo, en esta remontada del Lautaro de Buin ante Deportes Melipilla. ¿Cómo estás, profe? Eh, cuéntanos cuáles son tus impresiones después de este partido, que como decía, lo dieron vuelta. Mira, contentísima, netamente por el trabajo y por el cambio de chip que tuvieron las muchachas. Ese, esa mentalidad es la que se necesita para lograr este tipo de cosas y girar un partido frente a un rival ...bueno, extraordinario, con buenas jugadoras... ...buenas individualidades, más encima en casa... Eh, ...el factor del, de, de, la, de las hinchas también que es importante... ...cuando tarengan, ...el factor también que tuvimos hoy del árbitro... ...solamente jugar con un árbitro central... ...por un, por un tema ahí de las eh, líneas, cierto... ...pero... Me deja muy conforme, me deja contenta, me deja, y más que contenta, orgullosa. Orgullosa porque hemos trabajado tanto para, para lograr, para demostrar, lamentablemente tenemos que demostrar eh, y creo que acá lo hicimos. Así que la misión fue, eh, se cumplió y lo mejor de todo es que cada día aprendo más, aprendo a controlarme mucho más, a tener la calma en el caos, que eso es lo más importante para generar este cambio de mentalidad de las muchachas y dar vuelta a un resultado. Eh, lo que pudimos ver, el primer tiempo fue distinto al segundo, entre medio, obviamente en el entretiempo hubo una conversación con las jugadoras, eh, ¿qué pasó? ¿Y cómo podrías definir el primer tiempo y el segundo? El primer tiempo pecamos de... <risa> no voy a decir exactamente lo que pasó en el, en el cabarín, pero el primer tiempo pecamos de inocencia yo creo, pecamos de nerviosismo, de la ansiedad, de no entender tener claro la idea de juego porque a pesar de que, de que cometimos errores importantes en la marca, no estuvimos vivos a la hora de la jugada, cosas que van con el reglamento, en el aspecto reglamentario, por ejemplo en el segundo gol, en vez de quedarnos ahí encima de la pelota para hacer el tiempo, ellas ocuparon esa ventaja y lo hicieron bastante bien. Mentalidad, viveza, chispeza, eh, creo que por ahí estuvo más el juego y la individualidades, individualidades, digo de Melipilla. Segundo tiempo despertamos, hay hubo una arenga bastante específica, bastante puntual, ...y decir ya, suficiente... ...o sea, despiertan ahora o no lo vamos a lograr... Eh, ...hay más partidos lógicamente... ...pero hay que hacerlo, hay que darlo vuelta, hay que darlo vuelta... ...vamos a ir por el primero... ...vamos a ir por el segundo... ...y vamos a ir por el tercero... ...y después del tercero vamos a empezar recién... ...en ir a ganar un partido... ...siempre defendiendo lógicamente, ordenamos, hicimos algunos cambios... ...que fueron puntuales también... Eh, ...y que se generó esta reconversión y este cambio de mentalidad inmediato... ...luego nos expulsaron a una jugadora... Por, por una estupidez la verdad, netamente responsabilidad nuestra eh, y ahí estuvimos aguantando, estuvimos aguantando más que nada no te puedo decir que generamos una jugada, tuve que hacer cambios, sacar jugadoras que eran relevantes para la ofensiva, para que fueran más defensivos cierto eh, y poder eh, mantener el, el, el marcador y e idealmente marcar, pero bueno la idea fue siempre mantenerlo mantenerlo para, para, para cuidar nuestro arco y ahora, pensando en lo que viene, eh, la tercera fecha, eh, ¿tienen dos triunfos eh, a su haber? ¿Eso les da tranquilidad o van a seguir preparándose con esta mentalidad eh, distinta? Eh, digamos, una mentalidad que, que tiene bastante convicción. Sí, yo soy parte de la organización del campeonato y lo hicimos netamente para dar rodaje a las muchachas eh, para que no, no lleguemos el próximo año 2022 eh, sin experiencia, como fue el argumento que utilizó ANFP por dejarnos afuera a estos cuatro equipos más dos que de alguna manera desaparecieron porque no, te, no, no se podían bancar el gasto económico tal vez o, o simplemente la voluntad. Entonces lo logramos, hicimos esto, tratamos de hacerlo lo más profesional posible, sin recursos, solamente gestión, eh, obedecemos un protocolo COVID, obedecemos el protocolo de la NFP, que cada local, o sea, cada equipo tiene que tener su localía, eh, buscamos todas las gestiones posibles para seguir mejorando eh, y lo que me interesa a mí el próximo partido es darle rodaje a quienes no, no han tenido. Yo voy a ser sumamente sincera, es bueno ganar en la competencia, es genial, es maravillosa cuando tú ganas, pero a mí me gusta ganar bien, o sea, me gusta ganar con fútbol, porque al próximo año quiero ir a algo muy grande que es ascender, eh, y con mucha ambición, lógicamente, pero dentro de la mesura. Entonces necesito darle rodaje a mis otras jugadoras. Tú te has dado cuenta en estos dos partidos que yo hago bastantes cambios, y de repente entro con alguien que tal vez no es tan fuerte como la que está en banca, pero necesito eso, yo necesito banca. No solamente las 11 titulares, necesito que la banca esté dispuesta a generar todo lo que tiene que generar. Entonces, si el resultado no me acompaña, para mí no es prioridad. Prioridad es el juego, prioridad es tener banca, prioridad es darle rodaje idealmente a todas. Y voy ahí eh, equilibrando, lógicamente. Tengo jugadoras de experiencia, pero conmigo, no en experiencia en FP. Y tengo jugadoras muy jóvenes, como Alexandra, como Chío, como Yanira... Jugadoras que, que ni siquiera tienen 20 años y a ellas necesito pulir, porque ellas son el futuro, lógicamente, de, de, de esto. Son el futuro a corto plazo de lo que se viene. Y, y vamos a trabajar con, con inteligencia más que con, con intención de ir a ganar. La competitividad siempre está. Ustedes se han dado cuenta, yo creo que la tengo a flor de piel. Pero que, queremos ser mesurados, queremos ser inteligentes, queremos ir a ganar el 2022 el ascenso. Y para eso estamos trabajando. Muchas gracias, profe, y mucho éxito también para lo que viene el ascenso 2022, que sabemos que lo tiene en mente desde el primer momento. Desde hace dos años. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ...y agradecerle infinitamente al camarógrafo, al fotógrafo... ...al que graba, a ti Dani, porque lo que tenemos que hacer es mostrar... ...mostrar lo que estamos haciendo, mostrar este trabajo... ...mostrar a la gente que el fútbol femenino existe... ...y que se puede hacer, imagínate con recursos... ...imagínate las muchachas con toda su libertad... Eh, ...a nivel contractual poder hacerlo, hay que trabajar... ...y hay que trabajar duro, nosotros por el momento... ...y muchos equipos son terciarizados, nos unimos... ...y la unión hace la fuerza, por ahí dicen... Y es la verdad, entonces con respeto, con valores y con convicción. Más que eso, eh, lo demás termina siendo nada, si no tenemos todos esos valores inculcados en nuestra jugadora y contagiar. Hay una cosa puntual igual que quiero decir y que le digo a las muchachas siempre. No somos solamente el autaro tiene que salir adelante, tiene que salir el fútbol femenino adelante. No, no, a mí no me interesa ser un equipo cerrado, ser un equipo sin sin, sin humanidad, sin humildad, sin, sin acercarse al resto de las jugadoras. Tenemos que apoyarnos y el fútbol femenino crece todas, no puede crecer solo un equipo. Toda la razón. Muchas es. gracias. gracias.